¿Qué dices? ¿Cómo le va a placer saludarlo? ¿Cómo lo está mismo. usted? Eh, esta música no sé si te llega un poco, más o menos. Mucho. ¿Sí? ¿tú, ¿Pues sabes que cuando la gente es joven son todos comunistas? ¿No? pero claro. <risa> papá, <risa> no, papá te mantiene, entonces vos tenés tiempo para ir a marchar, para manejar tus ideas y lo demás. Hay algunos que bueno, que, que, que nos vamos manteniendo en las ideas y otros que que después cambian, se hacen burgueses y después terminan, ¿qué sé yo? ¿No? Eh, siendo derechistas por lo decirlo con que, manera que al final cada cual tiene y es dueño de hacer en su vida lo que quiere pero más vale más entonces vale. Eh, estas son, son, son canciones Ey, la eh, no. son la melodía la, la letra, la letra no, la, no la escuché pero es la, la melodía la forma entonces, eh, cosas interesantes, te hacen, recuerdo que fui yo, Seguro. y cuando éramos jóvenes, ¿no? Seguro. que escuchábamos este tipo de cosas, había... queríamos cambiar el mundo, sin así duda. como yo quiero cambiar el fútbol todavía, eh, creo que me voy a morir, no lo voy a lograr, pero bueno, eh, es más bueno, o menos sucede, así. Sucede. Todos tenemos alguna idea de querer cambiar algo, ¿no? Seguro. Yo creo que usted en su momento también quiso cambiar Seguro. cosas. Seguimos. ¿no? Sí, pero sin duda, sin duda, a ratos sí. peleando contra los molinos, ¿no? Esta es, esta es una linda canción también, ¿no? Que de, de esa época en la que las libertades estaban tan restringidas, ¿no es cierto? Y, sí. caramba, uno se sentía... Eh, pues eh, mal, ¿no? Mal, mal, difícil. Es, es Sabia nueva, por si acaso, el, el, el, el Yo grupo, imagínate aquí, eh, yo escuchaba a Sabia Andina, lo, los veía, los conocía, claro, los escuchaba cantar. Claro. No, claro, Con conjunto época. maravilloso, ¿no? Los carcas. Bueno, hace cuarenta y tantos años. De los carcas no mucho, fíjate. No, no, no. Después ese en ese bien. tiempo no, no, no pasaba. Claro, no, no, no, era, mucho, no era mucho. Era más Digamos curioso, el además. tiempo en que me dediqué a escuchar música, yo no estaba en ellos. Sí, ya. De acuerdo. Ya. De acuerdo. O sea, porque ¿te acuerdas que estaba el Internacional y estaban los escudos? usted sí. estaba chico todavía. Sí. Pero no tan sí. chico, pero sí, estaba un poco menor, no sí. lo dejaban entrar. Entonces ahí venían todos los artistas, los viernes eh, eran las peñas, estaban sí. todos los artistas, más estaba la otra de arriba, la Naira, la de más arriba y la otra. Y no sé, había más posibilidad de ir a escuchar buena música, porque es la palabra esa. Tal cual. ¿no? Te voy a mandar un aviso a tu, a tu WhatsApp esta tarde, ¿Ya? un aviso del Internacional. No me Sí, un aviso que te va a llamar la atención por algún motivo. ¿verdad? Ahí vinieron, vinieron los, los, los mejores cantantes, ¿no? O sea, sí. Estuvimos los mejores cantantes. Usted también estuvo ahí, ¿no? <risa> tengo tu canción aquí. Sí, no. Pero no favor. quiero todavía. No, no, no, no, no me hagas eso. En el deportivo la voy a poner porque no, ahí no tengo ningún problema. Ni se, ni se te ocurre. No, hay censura. No, no, hay censura, ¿sí? Hay censura. Al final usted lo intentó. Hay tanto mediocribagos que nunca lo intentan, ¿no? Sí, es verdad. Por ejemplo, yo. Yo quisiera haber sido cantante alguna vez, pero nunca lo intenté. Tienes una voz poderosa, no, okay, pero tiene, hay que, tango hay que, que hay podido cantar hay que, muy bien. Te imaginas de tango me muero de hambre, ¿no? ¿no? no, no yo no conocía a unos que cantaban tango aquí, andaban con la cabeza pintada, y yo los miraba así, unas camisas rojas, se ponían unos sacos... ¡Ay no! Dejémoslo ahí. Ariel Irusta, Ariel Irusta, ¿no? <risa> ¿Sí o no? Gran Ariel pero, Irusta, pero antes, y Dardo Greco, el hermano. <risa> antes era distinto, o sea, podíamos ir a escuchar buena música... No. Toda esta Cierto. música la escuchábamos en Los Escudos, en el Internacional, ¿te acuerdas? No, me acuerdo. La casa Entonces, del corregidor, había tantos. tantos sí, sí, es la, la, la calle ahí, ¿no? El debes acordar, También en el, en el, el, el que estaba en el Prado, ahí cantaba la riqueta, en el Eslato, ¿te acordás? ¿Qué tiempos aquellos? <risa> Parece que fue ayer. Y han pasado 40 y, y algo. ¿Qué vale. escucha eso yo estaba chiquitito, no, Papá supuesto, me llevaba. ¿viste? No, por supuesto, o sea, a mí también me contaron todo eso Sí. sí. <risa> Pero de verdad que está muy bonita eso, de verdad. Son los buenos recuerdos que uno los va a mantener. No ¿no? Duro, los duro. Va. Bueno, vamos con los penales que reclaman los atigrados. Porque la gente de Diestronga, la, la hinchada, perdió Diestronga. Sí. Le ganó Guavirá, caramba, le dio un bailoteo. Caramba. ¿Eh? Caramba. ¿Te acuerdas que veníamos diciendo que el. el, el patriota sí. ya no corre, zapatea? necesitó un volante de contención. La sacaron barata en Tarij ¿Ya? Terminaron ganando. Eh, Ursino hace cinco o seis partidos que no fue a nada. Tú estabas hablando de Saucedo, cuando dice sí, el patriota. Sí, Saucedo el patriota. Menona. Eh, sí, le dicen Menona porque vendía queso. ¿Verdad? No es porque sea blanco así. Porque si no vos también serías Menona, ¿no? Claro. Claro. ¿Por qué no? ¿Eh? 10 centímetros más, pero igual, pasa, ¿viste? <risa> pero hay melonos más bajos también. Mira. Entonces, él vendía queso, por eso que le dicen melono. Ah, no eso. es porque el melono. Y dije, ¿melono qué? Menonos son grandotes, blancos, ojos claros, o oscuros pero azules. Entonces, y este no es. Entonces averigüe. Y no ve es que la radio se presta para todo el chisme. Sí. Entonces en dos minutos, no, este vendía los quesos que le daba a su hermano, por eso le hizo el melono. Solucionar claro, que el problema. Porque generalmente los menonitas venden queso. Venden queso, venden yogur, ah, mantequilla, ah, es. todo ese tipo de cosas. gente muy trabajadora. De acuerdo. Eh, claro, no, pues... no se mueven los muchachos al medio, dices tú. No, no se mueven. Entonces pues sí, ¿no? eso, eso genera dificultades porque ahorita, eh, perdón, diestro que tiene problemas por las bandas. Entonces si tú tienes volantes de contención, la gente dice, eh, que yo, que a Guayar es hijado ni siquiera lo conozco el chico, ese yo. Entonces el chico Guayar, ¿qué es lo que hace? No tiene, eh, qué sé yo, la estatura que debería tener un volante central un poquito más alto, pero el tipo se la gana corriendo. Entonces él es que corre acá, sube el lateral y él cuida el espacio. Eh, te sube un central y él, o sea, de vocación defensiva. Entonces eso no tiene diestrones por ahora. Entonces ayer pasó eh, calores, había pasado calores con equipos que no le podían marcar, pero Guavirá le marcó y le terminó ganando. Entonces, como siempre, hay que salir a echarle la culpa al árbitro. Claro. Cuando, estos son los penales... la altura, digamos. En ¿Ah? el caso de los visitantes es la altura. La altura. Y el local es la derecha. Ahora, ¿qué hizo Bavirá? Estrón juega con, dos, juega con dos delanteros frontales. ¿No es así? Le puso tres defensores. Igual le puso los dos laterales. Y, y jugó con doble lateral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le hizo un cerco que, que los tipos... Falta de imaginación. O sea, ¿cómo es que tú puedes doblegar un cerco de esa manera? Espacio no te deja. Está el remate a media distancia. Claro. Pero lo que pasa es que esto, lo que te digo, el cuento del perro, que persiguen la movilidad, la goma, ladra hasta que llegan, ahí se les acaba la imaginación. Porque paró el auto y ya no tiene ¿Sí? que hacer. Entonces, el eh, eh, centro, el centro y Triverio tri que se la, las busca todo. Al comienzo a mí no me agradaba Triverio, pero después me da se cuenta busca, que ¿no? es un muy buen jugador, busca, busca. Sí. que las busca, que le pone muchas ganas y es el que sobresale arriba. Prost es un delantero de equipo de medio pelo, no es para diez Trongue. siempre lo hemos dicho. Eh, Los el penales decías... Dos penales. Los Vamos penales. a ver, rapidito. ¿Sí? ¿qué pasó? Eh, penales ahí? que reclamaba los ha tirado. Estas son las jugadas de los penales. ¿Me entendés? Ahí está. Vamos a ver, viene la apertura, el cambio. Ese es el chico, ¿ves? Muy buena jugada. Y ahí se tiran, sin piscinazo. No se engancha. Él se engancha. No, no, no lo, no, lo, toca. No, no, no lo no, toca. No lo toca. No lo toca. Sea, no lo toca. Si hay contacto es porque lo provoca el Porque delantero. él mismo lo provoca. En, o sea, en vez de seguir... porque Le, le deja la, pierna. Le la pelota Sí, porque, porque había enganchado bien, la jugada de la buena. Ya. ¿Quién es Chura o quién? Sí, Chura. Y ahí le saca amarilla. La... Pero lógico, está fingiendo. Pero ¿y fueron a verlo al bar o no? No, no hay necesidad. Ah, ya, Cuando bien. el árbitro entiende que no hay necesidad. Y el bar o sea, el bar te dice, cuidado, cuidado, creo que hay algo. Entonces ahí, ahí es recién. que él escucha. Claro. A solicitud, digamos. Bueno, aquí está claro que no, no hubo... No hubo. Y los atigrados, eh, qué sé yo, están molestos, dicen que el árbitro se ha perjudicado. Yo creo que no, yo creo que ellos mismos se han perjudicado. El problema de valle ¿cuál es el inconveniente del técnico? El técnico viene de Argentina, el fútbol argentino usted lo conoce, es sí. un fútbol de mucha intensidad, de mucha marca. Él, los primeros partidos, logró que los jugadores presionaran arriba, alto, una intensidad bárbara, pero resulta que estos guachos entrenan una hora y media se le acabaron los víveres, entonces ya no corren. Ese es claro. el problema. Este es el otro penal. Este es el otro, se reclama una supuesto mano. Penal. A ver. Ah, no, ahí, ¿cuál? Ahí está. Ah, esa, esa, sí, esa. Sí, que pero... pega en el brazo, en la mano. No, no. La imagen no es lo. A ver, a ver si la podemos parar. Ahí. A ver. Ahí, ahí, levantan los brazos, justamente. Prost, ¿no? Es el que sí, levanta no, los brazos. Pero... Y grita penal, ¿no? Estos son peor que alumnos bueno. Ahí está, mira o sea, se tienen que dar una serie de condiciones, ¿no? Fíjate. Sí. No, no, no es del todo clara. <coughs> eh, no, no, no. Parece que es en el, en el abdomen que le da la pelota. Tampoco la vieron en el bar ni nada. Tampoco nadie la vio. Sí. Entonces, ese es otro de los penales. ¿Esto es lo que indigna a la gente del Tigre? ¿Por eso salieron a gritarle cosas? Sí, porque hay que, que echarle la culpa a alguien, ¿no? Esta vez el, el presidente no salió a llorar. El otro día ganaron en Tarija y lloraba, ¿lo viste, no? Mm. Que lo que estoy en el equipo. Sí. Pero eh, esas son las jugadas que los penales que reclaman los atigrados, que en todo caso no fueron, uh -huh. ¿no? Bien. Ahí los muchachos están tratando de hacer. Ahí y tiene la mano extendida. Pero fíjate, le dan el, el, el, el, en la panza. Sí. Claro, lo que pasa es que está la mano y baja la mano del defensor. Claro. Pero no, no pasa nada. Ay, por esto me van a dar fier con un fierro, por decir que no hay penal. Pero la verdad es la verdad, la verdad. Ahí va, mira. Ahí está, ¿Sí? sí. Claramente, le da en el estómago. Le da en la panza. Además que ese es medio gordo. Claro. Bien. Bueno, vamos ahora. Eh, después que termina esto, salen a protestar, por supuesto, los hinchas del equipo atigrado. Han protestado contra el, el tema. La gente se quedó afuera del estadio anoche. Y ese es el reclamo que tienen contra los árbitros, ¿no? O sea, no reclaman contra los futbolistas, sino contra los árbitros. Escucha un poco. Estos insultos son, groseros, son de gran calibre. Dale, dale, dale, dale un poco. Cada vez que escuches un, un pito es, tiene que ver con HDP. Okay. So para que tengamos idea. Es que yo no escucho nada, la verdad. Sí, no, no, no sé. La verdad, está bien que sea medio sordo, pero no lo tanto. Ahí está. Ver, Ahora sí. No. Ya, la, la, la cosa es que, que estaban embravecidos. Claro. Eh, uno, cuando va al estadio, mira de distinta manera, porque no tiene el, el tema de la reiteración o, o ver la jugada que se lleva una vez, porque a veces es muy rápida, ¿no? Totalmente. Entonces, ah, eso total. fue lo que pasó. Eh, y están bravos, están enojados, le echan la culpa. Creo que a... el presidente salió a decir que lo va a recusar al árbitro Jordán, ¿no? O una cosa así, sí, pero lo no quiere lo que dirija más el. Al es lo mismo que vos, o sea, vivís recusando jueces, digamos. Lo mismo, ¿qué pasa? Nada, te ponen otro y ese le dice a ese, ¿sabéis qué? Ese es un maldito, hay que darle con un fierro. Se acabó. Peor. Peor todavía. Puede generar eh, una reacción corporativa, claro, digamos. Es lo mismo que vos vas y denuncias a un policía. Te agarra el otro y te van peor todavía, ¿no? Entonces, a veces hay que hacerse el loco, ¿no? seguro, Entonces, ahí está, la, la protesta de los hinchas que sí. era contra el árbitro no No era contra los jugadores ni contra el técnico, y yo creo que se equivocan yo creo que es contra algunos jugadores debería ser contra algunos jugadores, que le ponen muy poco en el terreno de juego, uh -huh. ganan tanto dinero y no cobran. o sea, el tipo labura una hora, una y media trabaja ahora, si el técnico le dice vamos a trabajar en la tarde en doble turno resulta que los tipos no quieren ir uh -huh. Uh -huh. ¿Cuántas horas laburas vos aquí? ¿De las seis hasta qué hora? Hasta las once y media? No, yo llego acá a las cuatro y poco. ¿Te divorciaste? Eh... No, te pregunto. No, no. no, no. Pues para levantarse sí. a las llegar aquí a las cuatro, sí. te tenés que levantar más o menos a las a dos las y tres. media. A las ¿Tres? tres. A las tres, sí. A las tres estoy arriba. Pero bueno, está estaría... bien. No es nada. que Sí, sí eh, la gente aquí se queja a veces. Y resulta que cuando van a trabajar a otros países se levantan a las cinco de la mañana. Tal cual. ¿Eh? Y hacen cosas que aquí y llega, no. Debería. hacen cosas que no. Hay. Y allá me va bien, dice. Pero si sí. hubieran laburado los ociosos aquí, ¿eh? de hubiera esa manera, igual sido mucho mejor. ¿no? Yo me he más tranquilo, sin que nadie sí. lo señale. Es verdad. Siguiente. Bueno, eh, Víctor Hugo Pérez. Sí. Escuchalo, Pérez se, se ha hecho eh, famoso por este tipo de desabruptos. Siempre lo buscan cuando hay alguna dificultad y lo llevan. A veces nadie sabe quién le paga, pero aparece. Eh, esta vez eso es un tema cuando insulta a los vocales del Tribunal de Resolución de disputas escúchelo, le hemos tapado por supuesto los insultos porque no corresponden la verdad es que nunca pensé que después del incidente que tuvimos y las excusas que ustedes pusieron los miembros del TLD el, el, el hijo de puta de Terraza el hijo de puta de Juan Mejía Coca el hijo de, puta de el, el otro tribunal nuevo de Froglán Zapata Chávez, sigan ustedes conociendo las causas. ¿Qué quieren que vayan y les pegue? ¿Los escupa? No van a llevar más causa de Wisterman, ustedes maleantes de p... hijos de p. ¿Ya? Voy a ir personalmente con la barra de los Gurkas y los voy a sacar de la. Bueno, ese es inadmisible, ¿no? O sea, ¿te puedes dar cuenta? O sea, ese es el grado de la ordinarie pura, con que se está manejando nuestro foro. Y todo esto es porque a este señor, ya que no firma como abogado, en, en los temas legales del cuadro de Wisterman, eh, lo han contratado para que vaya y trate de solucionar lo que no tiene solución. O sea, aquí Wisterman tiene que pagar y punto. Como el, el millonario que ofreció un millón y medio al entrar y un millón y medio después, tres millones, no tiene un mango, pues lo mandan a este terrorista para que vaya y enciende el rancho. Ese es el problema que hay. Entonces, que voy ahí con los Gurkas. Los Gurkas es un grupo, ustedes más o menos se tienen que ubicar. Hasta a mí me han avanzado de muerte, que esto, que lo otro. Eh, alguien les tiene miedo, dice, porque son la mayoría con prontuarios policiales. No conviene estar por ahí muy cerca. Eh, quienes los conocen dicen que son eh, gente que, que, bueno, que ha tenido algún pasar por allí, por, por, por la chirola, ¿no? Entonces, ese es el problema de cada uno, ¿no? Entonces lo mandan a este ciudadano para que se exprese de esa manera. Complicado, ¿no? Porque además eh... esto va a generar va a generar respuesta. No, no, no, por supuesto. El abogado Eduardo Terraza Vocal sí. ya presentó una denuncia penal. Este es lo que publicamos nosotros y que tiene que ver. Ahí está. Eh, el abogado Eduardo Terraza Vocal te has acordar de esa, sí. aunque no no creo. Eh, este era el arquero de Blooming. Este era el arquero de Petrolero. Y, oh, sí, y es este lo, sí, este salió campeón Este lo contrató Blooming con... Eduardo Eduard, Ese es Eduardo no. Ter ese sí Eduardo Terraza, arquero de Blooming No te creo Y, y lo, se lo llevaron no. a un volante central que era Castillo Un moreno, que claro. jugaba por las medias ojos, ¿te acordás? Claro, me que marcaba y me corría eso. Esos dos se los llevaron eran, Estos eran empleados de yacimiento Mirá y se Exacto. los llevaron a jugar a Blum y a Santa Cruz. Eduardo Terrazas. Eduardo Terrazas. Y este Terrazas ahora es el abogado. Bueno, hacen como que, Yo también le doy con un fierro a esto ya. Hacen como 20 años que están ahí. Búsquense pega, viejo, ¿no? Uh -huh. O sea, renovemos también las cosas. Eh, vocal de Terede presentó una denuncia penal en contra de Víctor Hugo Pérez por supuestos delitos de difamación, injurias, amenazas, etc. O sea, no, no te puede dar, por mucha red social que tiene no te pueden amenazar así. Complicado, ¿No? complicado. Peligroso. No, es? es que te, te meten miedo. Claro. O sea, sí. cuando te buscamos a alguien, un, un abogado, ya y que te mete miedo de esa manera, dices, ay, ¿qué va a pasar? Claro. Y él en el TRD, lo han, estos dicen que este ha ido para allá, ya ha llorado. O sea, son las, uno dice que este es hecho al macho y los otros dicen que son más machos que él. Tremendo. Pero todo esto está, porque el señor Goitia, que es el presidente del tribunal, en la última instancia, no le da la gana sacar ya... ...unos juicios a favor de los futbolistas en Wisterman... ...porque no hay plata... ...o sea, si hay alguien que lo hace vivir a Wisterman... ...y lo mantiene vivo es Goiti ...porque el tipo que apareció ahora no tiene un mango... ...pero pues yo estoy pidiendo... ...o sea, queremos hacer una nota... ...¿y sí, dónde lo encontramos? ...pero averigüen pues el nombre de la empresa, ¿dónde está? ...la conferencia de prensa la hacen en el hall del edificio donde vive... ...para que tengas una idea... ...antes la hacían en una pastelería... ...en una heladería después... ...una vez le sacamos una foto... ...con un técnico español, le hicieron una heladería... ...hombre, causó furor... ...hasta en España... ...el Wister, pues presenta... A, ...al españolísimo en una heladería... ...hombre... ...pero menos hubo salteña y helado ese día... ¿Eh? Qué tremendo. ...ese es nuestro fútbol... ...una pena, y violento, ¿no?... ...violento, sí. porque eso después se va a la tribuna... ...¿no?... Empiezan los gritos, los cánticos, las agresiones, etcétera... ...y, y la cosa va... Va levantando temperatura. Se ¿no? complica, ¿no? Sí, complicado, o sea. Complicado. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, así viene la vaina, ¿no? ¿Eh? Montero estaba de aniversario ayer. ¿Qué tal? Eso sí que son casualidades. Caramba, imagino. Hasta ahora. De verdad, <risa> están en la plaza así. Se extendió. Con la boca llena de hormiga y algunos que están. Se extendió el festejo. Pero es que. de verdad... Barba. Se lo merecen, se lo no, merece la gente. Le loco, ganas a Strong, que, que, que el puntero, Y el, ¿no? el loco le hizo un buen planteo. No, no, es lo que te digo, le puso los tres, lo claro, acomodó, ¿no? claro. le cerró la línea de volante que sale, qué sé yo, el 10 Strong que te genera por allí, lo tapó. Y listo. Ya está. No y, tuvieron ideas para, para romper y, el y, y, lo, y ese paraguayo que tiene bajó, corrió, y, y cuando la tuvieron, pues la definieron. Y ¿no? perdonaron un par de veces, ¿no? Tuvieron unas, por lo menos dos chances más, ¿no? De sí. Ampliar. sí. Pero bueno eso es lo, lo que a veces uno dice y la gente no lo entiende Strogui tiene dificultades El arquero no es tan bueno como dicen que es El otro día no es lo que querían sacar al del Real Madrid Porque había jugar este al Madrid Así es la hinchada De la noche a la mañana te aman, el otro día te odian ¿No? Definitivamente Bueno, me voy caballero Bueno eh, ¿Cómo eh, está la cosa? Eh, ¿La estoy, polla? Uh, más o menos con Strong que le pelamos todos, ¿no? Con Strong la pelamos todos, eh, acertamos con Bolívar, sí. que ganó 3-2, bien. Pero eso era es fácil. Y en el caso de Royal Party y U de Vinton, nosotros habíamos apostado por un empate. Ustedes dijeron Royal Party y Royal Party terminó ganando. Adiós, gracias. ¿Viste... Seis partidos que no ganaba, cinco que no ganaba el copito. ¿Le sirve al copito? ¿Cómo no? Lo oxigena. Claro, lo, oxigena. lo que pasa es que hay mucha camarilla allí. Imaginate, no me olvidé de poner la jugada del gol Pero interesante, pero te la cuento Resulta que engancha cancha Amoroso por derecha pum, Toca el centro y aparece el zaguero central Un argentino más malo que yo Y pim, la pone adentro ¿Vos a quién pensás que fueron a abrazar? ¿A que metió el gol? Amoroso, ese es el jefe de la camarilla es una pena, se me, se me fue no haberte no lo traído, el, porque no deja de ser un, un tema interesante. Es el que gana más platita. Sí, 30 lucas. Deben tener en el resumen, porque lo buscan en la carpeta. ¿Podemos verlo? Sí, sí, sí cómo ¿sí? no, a, a ver si lo, lo encuentran. busquen en la carpeta, por favor, el partido Royal Party U de Vinto. Sí, ahí está. ¿Qué gol fue? ¿Te acuerdas? El segundo. Creo que fue el segundo. No, el primero Entra, pum, primero. toca Porque el segundo lo hace el otro El, el, el, el, el, el, el colombiano Urrea, Correa Correa, el ¿sí? joven independiente Sí, él lo hace el, el segundo sí. Entonces es el primero ¿No? ¿Vamos? ¿Lo tiene? A ver si lo, si lo encuentran Compañeros eh, Para ver El momento, el festejo, dices tú si Yo no me, di festejo, dice, no, no me di cuenta No me di Claro Lo que pasa es que nosotros aquí vivimos Buscándole la vuelta A ver, ¿qué voy a llevar mañana para allá? Para mostrar Porque tengo que traer algo interesante Algo que no, no lo vea el común Seguro. ¿Ah? Dónde eres, no? Sí, sí. Sí, hermano, si la semana pasada. con Remy, con Remy claro. lo pasamos? sí A ver si lo, si lo capturan. Ahí en está, yo estoy mirando el partido. Sí, sí, ahí, ahí lo estoy mirando ahí está, yo. Ahí está. El previo. Ese, es ese pinche. ¿Ya? Dale un poquito más adelante. Sí. Porque lo hace en el otro arco. Ese sí. es el primer tiempo. Sí, ahorita viene, ahorita sí, viene. Sí. Es, esto es muy breve. Son solamente algunas incidencias del primer tiempo. Sí. Acá ahí viene. está, está Aquí el segundo está. tiempo. Espérame. Esa es la jugada. Vete, pelotazo, llene, pa, centro, rebote del arquero y gol mira mira a quién van a abrazar ese mira ese lo llama a todos para que lo abracen no le da bola a nadie al vago mira están todos con amoroso hace el gol el, el, el tipo no es el segundo lo que pasa es que está yo se lo voy a se lo tengo para mañana lo que pasa es que esa es la imagen de la, de la televisión nosotros lo ten... yo lo tengo de otra manera la imagen nuestra buenísimo entonces nosotros siempre andábamos buscando esas cosas ahí es no, no. <risa> Pero van y lo abrazan a, a Amoroso. No, este es el segundo. Este es el segundo. El ahí está. No, no, ahí lo abrazan al que lo hizo. Sí. Es en el otro el que, que lo abrazan a Amoroso, que no lo había hecho. Hizo el centro. Claro. Esa es una, una señal, ¿no? Una clara señal de que Amoroso manda allí. Qué anoche problema. hubo una cena en el club. A ver qué pasa. A ver anoche si se arregla. Una cena del club. Sí, una cena del club. Tengo nosotros, el reportero también que tengo ahí, participó anoche del tema. Por lo menos están más tranquilos. ¿No? Bueno, bueno, es una inversión muy grande y el equipo está abajo peleando, ¿no? Tienen que entrar alguna copa, obviamente. Pero ¿No? está bueno, está a cuatro puntos la general, yo creo que los puede recuperar, falta mucho todavía. En este irregular fútbol boliviano puede pasar cualquier cosa. Ahora sí que lo evidentemente. nos evidentemente. Esta tarde no se olviden, de transmisión de sí. Pastén. Sí. Nosotros vamos, partimos una y media con el programa nos enganchamos con el alto. Una y media empezando el programa sí. y luego. Ahí está, ya, mira. Ya lo van a abrazar al otro. ¿Ves? llama, llama. El tipo, ¿ve? llama, llama. No le da bola a nadie, van los suplentes Pero a abrazarlos. ¿no? Sí. Y los otros están todos abrazados con. Con, con amoroso. Con amoroso. Ese es el dueño de la camarilla, ¿viste? Está. Pasaba por ahí el, el argentino y la puso adentro. Cepeda. ve Ahí está. Y él dice, ¡vengan, vengan, vengan! Los otros van todos a abrazarlo, ¿viste? Allá está. ¡Qué tremendo! No le da bola a nadie, así que tiene que salir los del banco, claro. de suplente, a darle bola. Todo un, todo un mensaje, ¿no? Un mensaje tremendo, tremendo. Bueno, hay que estar ahí, hay que conocer las internas, ¿no? Para, para ver qué pasa. En el Tigre descartas, ¿no? Que sea una, una camarilla, Sí, ¿no? cómo no, hay camarilla, peor ahí. ¿En el Tigre? ¿Contra Viallo? No, no, no, no evito el técnico. Por eso, pero digo... El técnico ahora los empieza... ¿Cómo a los... explicas el declive? Porque se les acabó la gasolina, como dices tú, se les acabaron los víveres. Sí, el problema es, ¿sabe? Que, que Valle viene de un fútbol argentino más competitivo, sí. es decir, que presionan alto, qué sí. sé yo, más... ¿Sí? Despliegue físico... 100%. Mucho más riguroso. A veces hay argentinos que son fulerazos. Pero cómo marcan, qué ganas que le ponen. Entonces, eh, eh, él aquí vino y los hizo jugar de una manera. Entonces el equipo cambió, empezó a jugar. A la gente le gusta eso, el despliegue que hay, la intensidad. Porque eso es lo que nos falta, ser intenso. Eh, si estos fueran intensos como algunas tóxicas, disculpame, seríamos campeón del mundo. Pero bueno, no son intensos. Eh, entonces... El equipo bajó. ¿Por qué? Se han fundido Morocco, como dicen. ¿no es? Seguro. Se fundió Morocco. De verdad. Entonces, volver a, a, a tratar de, de encauzarlos en la parte física es medio complicado. ¿Cómo lo va a encauzar a tipos que tiene 35 años? Seguro. Eh, ¿comentaste, comentaste, me llegó un mensajito, ¿De comentaste qué? de terrazas. ¿Ya? Nuestro querido amigo. Que nos escribe habitualmente, ¿Ya? y nos mandó una fotografía. ¿Ya? ¿Mira esa foto, a ver. Ahí está. Este es el Blooming. Sí, señor. Qué Blooming, además, ¿no? Ah. Es el, el Blooming. Guava Hoyos, mira, ahí estaba Ollo, que lo habían comprado. Lo habían... Hoyo acababa de ser campeón del mundo. Campeón, el, del, campeón del, del, del 84. Mundo. Es este, sí, del mundo. Caso. Sí. Del mundo había sido. Ángel y, Guillermo. Y, Ángel Guillermo, y lo compraron en 110 mil dólares los luministas. Después se lo vendieron a la boca. Pero mira, ¿qué otras figuras ves? Mira, ahí está Silvio, justamente Terrasa. Silvio Rojas Silvio Rojas, es el puntero izquierdo. Y allá arriba está Terraza, El negro Castillo, el que está allá, el, primer, el primero es Vaca y el otro es Castillo. Exactamente. Sí, Exactamente. Eduardo Castillo, sí. que entiendo jugaba en Petrolero, ¿no? Eh, los dos jugaban en Petrolero. Y ahí se fueron para allá. Por eso y el Petrolero, el hay, hay un mafioso que lo hizo desaparecer. No lo quiero nombrar porque no vale la pena. Ya, lo hicieron desaparecer el sí, porque petroleo. tenía hasta estadio. Tremendo. Hermano. Tremendo equipo. Tenía hasta estadio, por favor. Esas son las cosas que nadie dice. Mirá, ahí está Rolly Paniagua. Sí, ¿Ah. mira está Rolly Paniagua, sí, pero además roja. está, pero al lado de Rolly, con Felito ¿Sí? corto, está David Paniagua. Sí, señor. Jovencito, David Paniagua. Uh -huh. Juan Carlos Sánchez es el que está al medio. es un ídolo Tremendo ¿sá? goleador. Oh, tremendo traque, goleador. Está enfermo ahora. De, claro. Enfermo, está, está, muy, está muy enfermo. Mira, mira. Él vive en Montero, Montero, vive. Montero vive. Sí, ¿no? se casó. La hija de él es casado con Nota. ¿Te acuerdas del arquero que era Nota? Gustavo Nota. Nota. Sí, vive. Gustavo Nota. Eh, no, no está bien, Juan Carlos. Qué pena, Juan Carlos. Sí, sí. Y además vos, ya no Carlos. recibe, no conversa. Mira. Eh, un crack, de verdad, a mí me da mucha pena. Sí, sin duda. Eh, está Ángel y, Guillermo Y, Guillermo Luz, ahí y yo soy los... un ingrato porque pude haber un par de veces por ahí. Haber, una vez pedí a ver si lo podía ver y dijo que no, que estaba muy enfermo. Qué pena, hombre. Pero de verdad un crack un Ese crack. fue el que le hizo un gol a los 60 segundos A Flamengo, cuando Blumen fue a esa Copa Libertadores Pegó, ta, pum, golazo Se enojaron los negros, los grones sí. Y nos hicieron 6, 6 y 1 Pero yo Blumen <ríe> ese <ríe> día Un ahí crack está, era Está Hoyos ahí con las mascotas, ¿Sí? Silvio Rojas Y arriba, no es cierto, arriba está Terrazas Justamente, al que veíamos Noro, ese va a caer un tiempista Un jugador bárbaro Miguel Bueno Arnold, para jugar al fútbol, bueno para chupar Pero era un crack <ríe> <risa> ¿No? era un crack, ese, ese vaca. Y eh, jugó en Oriente también. Ahí está Eduardo, terraza hasta Noro, el otro creo que es Valladares, Castillo, el, el morocho. Y es, es el que no lo ubico yo, el que está en las esquinas parado allí. La verdad que no lo ubico. Si vos ves cuáles son los jugadores extranjeros, imagínate que no eran tantos. Hoy en día, eh, entre naturalizados y bolivianos, vos sumas 7-8. Y era gente de nivel, porque hoy yo venía de ser campeón del mundo. A ver. ¿o ese, no? es el, ese es el de la. De él no te acuerdas. No, la verdad que no Y justo el que manda la foto Es el que está arriba No, no, no, no, no, no. no, no. La verdad que no, no, no lo ubico La verdad Sí eh, El presidente Tito Paz, ¿no? Sí, el gran Tito. Chino Paz era el delegado eh, Tenía otro hermano más Que se murió de un infarto Un día que Blumen perdió Le dio un infarto en la cancha Mira. Y se murió El Increíble. otro hermano Increíble No, no, eran bueno, otros tiempos Este mismo amigo me ha mandado Una, la dieta verde ¿La qué? La dieta verde la dieta verde. No sé de qué se ¿cono trata. ¿Conoces la dieta verde? No, no sé de qué se trata. Verde lejos la pizza. Verde lejos los refrescos. Verde lejos las tortas. Verde lejos el pan. La dieta verde. Verde lejos. Interesante, ¿no? Pero yo creo que es poco difícil ¿no? hacerlo. <risa> Muy difícil. No. Yo prefiero la, la dieta cosa... de la manzana. ¿Cuál es esa? ¿Conoces la de esta la No, se ríe. Pues. ¿Cuál es? ¿No? Porque yo te puedo mostrar la del lagarto. ¡Epa! Mañana te da cuenta de qué es, se trata. <risa> Un no, abrazo pues, para todos ustedes. Eh, ¿A qué hora empiezas? Una y media, ¿no? Una y media, perdón. Una y media, el partido a las tres, va a estar buenísimo con el relato. Tiene que ganar algo, el otro día, me disculpo mucho. Hay, un, hay una. Bueno, mañana. Charlamos. Nosotros la pasamos bien. No, ya me di o cuenta. Sea, eh, eh, lo hacemos para que sí, la gente nos escuche. Sí, es muy o sea, porque sí no, que te, te, te, la pelota se sí. sí va a afuera hacia el terreno. ¿Qué pasa? Sí. Nada. No sé sí, si sí, ya pasó de sí, moda hermano. Sí. O sea. Los escuché y tienes una, una persona ahí que trabaja, que mañana vamos a hablar de Lagarto y de esa persona. Ah, ya. ¿Cómo <ríe> se llama tu reportero? ¿Cómo es el.? Hay, hay, hay varios. ¿Querubín? ¿No? un nombre, a ver, espera eh, ¿cómo era? ¿Cómo era? Tengo caso? Silvestre, Gasparín. No. Gasparín. Eh, Gasparín. Ese es, un, ese es el que ah. fue a la cena anoche con los de Royal Party. Es el único hincha que tiene ese equipo. <risa> Gasparín. ¿Te lo das cuenta? Sí. Él sí. vive al frente del cementerio. Sí, por eso se llama Gasparín también. Pero... No, no, porque entra y sale, por eso le puse el fantasma. Ah, yo. mira, mira. El otro es Silvestre. ¿Por qué? <risa> me Mañana me <risa> Luego, chao.